Hola, soy Xavi Jiménez, eh, tengo 31 años, soy Bilbaino y vecino de Arangoiti y soy el cabezalista de Esquerra, Niche y Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales. Bueno, yo creo que las principales pro propuestas eh, van un poco en la línea de lo que venimos trabajando eh, en el seno de Udallbury y lo en común. La primera de ellas, evidentemente, sería la del cambio de modelo económico y ese modelo económico tiene que ir apoyado por eh, planes de empleo estable eh, destinados principalmente a los sectores de la población que más dificultades tienen para encontrar un empleo, como son eh, las personas jóvenes, las mujeres, las personas mayores de 45 años y las paradas y parados de larga duración. Un plan de empleo que evidentemente tiene que estar dotado de, de fondos económicos suficientes para poder sufragarlo y no como has, hasta se ha hecho hasta ahora eh, con cantidades mínimas eh, enfocadas a la empresa privada y el Partido Socialista durante los últimos años han puesto en marcha un modelo productivo enfocado a, a la venta de esa ciudad, a, a la venta de los servicios, a la turistificación de la misma y, y a la apuesta por los grandes eventos. Cuando nosotras y nosotros creemos que ese modelo es un modelo que genera eh, precariedad, que genera la desaparición de nuestro tejido eh, productivo y que genera a su vez también la pérdida de puestos de trabajo de calidad en en, en, ...en el pequeño comercio y la pequeña hostelería. Además creemos que es necesaria una ciudad muchísimo más participativa... ...donde las vecinas y los vecinos tengan eh, espacios para reflexionar... ...pero también para participar y decidir y no como se está haciendo hasta el momento en el que las vecinas y vecinos eh, son consultadas exclusivamente eh, cuando le interesa al equipo de gobierno o a Toro Pasado. En ese sentido, yo creo que es destacable, por ejemplo, cómo después de que el equipo de gobierno haya vendido eh, la reformulación de la plaza Recalde como un hito participativo, más de 25 colectivos eh, vecinas y vecinos del barrio Recalde se han manifestado en contra de ese modelo considerando que realmente no había habido una participación. Es necesario eh, apostar por una, una política muchísimo más feminista que transversalice esa visión en el conjunto de las políticas públicas que se pongan en marcha. Necesitamos eh, un Bilbao enfocado hacia los barrios, hacia los barrios en mayúscula, es decir, no solamente planteando la política política, del asfaltado o de las farolas, como ha hecho hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco, sino que planteando que los barrios tienen que ser ejes tractores de la ciudad, porque es donde vive la mayoría de la población, tienen que ser espacios también para la producción, para el ocio, y no solamente convertirlos en, en grandes espacios dormitorios, como se está haciendo en la mayoría de los barrios. y En ese sentido es clave defender el, el pequeño comercio, defender las iniciativas culturales que nacen desde los barrios y por supuesto dotar esos barrios de equipamientos de ciudad. Y finalmente en una ciudad eh, postindustrial es necesario modificar también eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad eh, el impacto ecológico que nuestra ciudad supone. Es necesario apostar efectivamente por un modelo de ciudad muchísimo más sostenible eh, que apueste por la, por la autogeneración en el ...que apueste por la producción eh, de productos de alimentación en el kilómetro cero... ...y que apueste por supuesto por un modelo de transporte mucho más sostenible... ...donde los fósiles no tengan lugar y se apueste por eh, el ferrocarril... ...la bicicleta, la zapatilla y por eh, mejorar la accesibilidad en los barrios".